En Islandia, el joven y próspero granjero Zordar parte con su siervo a la iglesia, pero tiene un encuentro extraordinario. De camino, se desata una tormenta de nieve y se refugian en una cueva, que Zordar marca con una cruz en su entrada. Quedándose cerca de esta, en el primer tercio de la noche, el criado intenta huir, pero Zordar le indica que mejor rezar, pues los ojos pueden engañarle. Entonces, aparecen dos luces grandes como lunas en el fondo de la cueva que se mueven al recitar un poema con voz tenebrosa. El troll les dice que, si no lo recuerdan, sufrirán. Al repetirse tres veces, se retira a las profundidades y llega la mañana. Al huir, la misa ya ha acabado y la cueva, desaparecido. Un año después, como no se había aprendido el poema, el criado muere y Zordar se traslada más cerca de la iglesia.